entonces voy a procurar sentarme de forma cómoda vamos a inhalar profundo relajando la cabeza soltando las tensiones del rostro inhalo paz relajo el cuello los hombros. Entre más voy relajando el cuerpo, más entro en contacto con el propio ser. Inhalo profundo, relajando los brazos, las manos. Siento como la paz recorre la espalda, como si fuera una pomada que alivia la espalda. Relajo el pecho, abriendo el corazón. que fluya la energía del corazón, desbloqueando cualquier cosa del pasado, relajo el estómago, Paso para mi recarga. al observar lo que pienso. Me doy cuenta que hay mucho ruido en mi mente. Voy a ir llenando mi mente de silencio. silencio suave que reconecta con la serenidad la libertad sutil de la conciencia de mi ser. Percibo la energía del alma. liberándose. la paz va tranquilizando cada uno de los cinco sentidos que son las ventanas hacia el mundo sentidos a veces Okay. en esta conexión interior el mundo de afuera son solo como cuadros de una habitación el mundo externo no soy yo si sí está alrededor de mí pero yo soy libre de aquello. ser que soy la habitación de mi mente Es como si en este espacio interior yo lo tengo todo. Respuestas. La paciencia. la voluntad la valentía todo está en mí cuando dejo buscar afuera cuando hago silencio se abre esa habitación interior en la que todo lo que busco de alguna manera cuanto más siento lo que ya hay en mí voy logrando soberanía ser el que gobierna mi propio ser voy retomando el poder de lo que pienso de lo que siento porque soy dueña es más ni menos que yo en esta conciencia hay es sencillez porque hay verdad soy lo que soy y cada quien es lo que es y en la esencia cada ser es luz en la luz flore todo Con esta conciencia, soy y dejo ser, pero soy primero. con la paz del dolor en de la vida de la vida y la vida y de la y absolutamente puro, incluso yo mismo, me siento tan limpio, claro, liviano, en un estar mi corazón, sintonizados en esa misma pureza, y en este espacio de luz percibo la más hermosa luz haya visto jamás. Veo la fuente suprema tan brillante atrayéndome hacia sí misma. Siento la alegría de su Recibo los más hermosos sentimientos de un amor puro, de un amor que nutre, libera, protege de ese amor que solo la fuente suprema misma puede dar. ese amor, esa luz intensa de amor, me atrae como una llama, atrae a la publicidad. en lo profundo que ese era el amor que estuve por tanto tiempo en tantas distintas personas por tantos diferentes lugares ese era el amor que el alma de luz por tanto tiempo y al fin me vuelto a encontrar siento a esa luz suprema rodearme como en la más amorosa bienvenida Siento que todo se vuelve aún más brillante, mi mente resplandece con ese amor, trayendo de nuevo memorias de un tiempo ancestral, donde yo el alma fui absoluto totalmente plena yo totalmente feliz la fuente suprema me ayuda a sentir de nuevo en mi corazón la fuerza la potencia espiritual de mí misma volviendo a recargar al ser de esas agradables memorias yo total Las huellas del pasado esta luz disuelve limpia deshace los nudos y libera el alma para regresar a la original donde todo se siente en absoluto equilibrio una suavidad un entendimiento profundo vuelvo a sentirme en plenitud satisfecho contento porque encontré lo que hace tanto tiempo busqué esta conexión única, inigualable, del amor más puro, el amor capaz de hacerme fuerte, libre, dejo que luz recargue al alma aún más y por unos instantes no haya nada más que ese amor y conexión única y natural con la fuente suprema misma, llenándome de esa luz de amor puro, donde todo lo que soy, todo lo que siento, es amor. Es ese amor espiritual es esa pomada que sana que cura que aliviana completamente al corazón esa luz profunda intensa que nada ni nadie puede apagar siento mi corazón fortalecido absolutamente estable tan lleno liviano que hace sentir al ser como si volara libre más allá de cualquier situación y desde este estado elevado lleno de amor, soy capaz de dar desde lo profundo de mí los deseos verdaderos de bienestar, de perdón, de esperanza, a esos seres cercanos a mí que la vida ha puesto para ayudarme a entender mi propia fortaleza esos seres especiales que son como mis maestros para cultivar paciencia Para cultivar tolerancia y para dar paz real, con mi corazón tan luminoso soy capaz de para sus mentes y para el propio corazón y al igual que un ángel en un instante ayuda refresca trae luz y esperanza y luego continúa su camino así feliz doy lo que sea que se necesite y continúo con mi corazón lleno mi corazón liviano hacia donde Seres que necesiten sentir esperanza ser la luz en medio de la oscuridad del caos el miedo la incertidumbre sintiendo que el cambio viene desde aquí invisible a los ojos pero tan viva en mi corazón el amor es la fuerza más poderosa que existe capaz de derretir el hielo más frío de suavizar los intelectos más duros y rígidos el amor transforma sana libera lo siento como funciona Siento cómo va funcionando a través de cada corazón que se abre como una flor al sol. Cada alma tomando esa luz directa de la fuente suprema de amor. La enorme familia del mundo volviendo a brillar juntos cada corazón a salvo lleno salvo y sentir Amor puro que me da esa claridad de que todo va a estar bien, yo tengo todas las herramientas que necesito. Para crear ese presente feliz. Con cada pensamiento. A cada latín. Pues construyendo. Esta vida. Para disfrutar. Para explorar realmente lo que soy, un alma única, un alma especial. Y así, poco a poco, regreso a sentirme en esta silla, en este tiempo Listo, listo para lo que viene. Ocean. Para terminar, voy a leer un extracto que no tiene título, pero seguro viene un título más atrás. Y dice, aquí, en el mundo físico, todo está en constante movimiento. Las olas vienen y van. El sol sale y se pone. El día se convierte en noche y la noche en día. En el mundo de las almas, en el cielo, en cambio, donde reside Dios, todo es eterno, inmutable, estable, estacionario. No hay cambios. Se encuentra más allá de este mundo de cinco elementos. Es una experiencia de calma absoluta. Dejamos el mundo de las almas y nacemos en un cuerpo físico que está hecho de materia. El resultado es, es que experimentamos la dualidad de la vida. Cambios y contrastes tales como la tristeza y la felicidad. Pero Dios no entra en este ciclo de nacimiento y muerte. Y así, en el mundo de las almas, solo hay quietud. A medida que aprendemos a ir a ese hogar y a estar con Dios, también nos vamos volviendo inmutables y calmados. Dejamos nuestro hogar original, ese mundo de las almas, y venimos entonces al teatro de la vida y acabamos por olvidarnos del argumento o del guión. Dios nunca entra en la obra y por lo tanto no se le olvida la trama. Solo Él pues puede hacernos entender a la obra entera. Solo Dios posee tal conocimiento y solo Él puede darlo. Por eso, Él es el alma suprema, está más allá, es diferente, es único, es el Padre y es el que nos da nuestra vida. Dios es maravilloso, aunque no participe en la obra, la conoce por completo. No tiene que experimentarla para conocerla, no tiene ojos, pero ve nuestras experiencias y nos da el reconocimiento de forma que podamos ver y conocerle, así como un generador situado en un lugar transmite continuamente una corriente eléctrica, así el Padre Omnipotente sigue enviándonos poder espiritual y nosotros lo recibimos, si estamos conectados apropiadamente y hemos cuidado que no se nos haya fundido ningún fusil <risa>